But it's too late now I remember you and me And how careless we Yeah. Play. Día y noche, despiertos, tan conformes, tan ingenuos, tan jóvenes, en un trago, tan acordes, estaba bien, tan natural, ver tu rostro, al despertar, imparables, fantaseamos, insaciables, enamorados, conducir sin parar, conexión, fugas, empieza a tocar tu arte, muestra, ya me deje llevar, no lo pensé más, nuestra conexión, brillando estar a beber y reír, ser tan feliz al amanecer y al irse el sol, cantar tú y yo, nuestra canción y mi... Mirar como todo se apaga alrededor. Pero es tarde ya Aún recuerdo el tú y yo Cuánto se descuido Cuánto se descuido Cuánto se descuido, ¿Cuánto se descuido? ¿Cuánto se descuidó? ¿Cuánto se descuidó? Peleas y noches Tan simple Estaba bien Tan en alto Escapamos con orgullo sin dudarlo en días y en fines un camino sin límites, descuidados y sin miedo, imprudentes y sin tiempo, todo se perdió. Con whisky y vino, la noche cambió, estando a tu lado vivo. Al fin, solo conducir destino lo fue la vida. Así, afuera y noche, prueba nuestra fe, muy lejos iré. Solo vivelo hoy, joven y audaz, siempre viviré. Al Diablo, la opinión, el control, tomaré Pero es tarde ya, lo recuerdo todo sí Como yo te perdí. Como yo te perdí. Qué descuidado fui. Qué descuidado fui. Qué descuidado fui. Qué descuidado fui. Qué descuidado fui. Qué descuidado fui. Hey. could be